Chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón del 12 Hoy quiero traerles esta bella propuesta de este hermoso arete. Miren qué belleza y qué delicado. Miren, muy fácil de hacer con muy poco material. En cristales 4 y sillas del número 6. Buenas chicas y chicas, bienvenidos a las nuevas suscriptoras, a, la, a las chicas de la comunidad y todo el que se ha suscrito a nuestro canal. Muy bienvenido o sea, gracias a todas por el apoyo, gracias por regalarnos esos likes. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como El Rincón de roce. También si te suscribes, comparte nuestro video, ayuda a que nuestro canal siga creciendo. Bueno chicas, vamos a empezar. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete, tenemos unas sillas de la número 4. 11 tenemos un gancho para arete, tenemos una gota y cristales número 4, tijera, una pinza y tenemos aguja e hilo. Recuerden que todos los materiales que están aquí lo pueden sustituir por materiales de su preferencia y colores de su preferencia bien. para empezar vamos a tomar cuatro cristales intercalado por cuatro montañas de la número 11 así de esta forma lo voy a llevar hasta abajo bien miren así me tiene que quedar esta primera parte como ustedes ven lo que hizo fue amarré hice todo un nudo doble miren aquí donde está. recuerden que todo esto tienen que repasarlo yo por el tema del tiempo del vídeo no lo voy a repasar pero si sí repasen todos los pasos que vamos haciendo tienen que repasarlo bien ahora yo me voy a entre, vamos a recorrer la mucasilla el cristal y lo vamos a parar en una mozacilla la mozacilla van a jugar un juego muy importante en este en este en este arete porque aquí vamos a empezar siempre nos, los inicios van a ser siempre en la mozacilla de la bronce entonces vamos a tomar un cristal una mozacilla un cristal y una mozacilla esta será nuestra secuencia desde nuestro inicio hasta el final esa viene siendo la segunda secuencia y esta es la que vamos a, a utilizar hasta el final bueno, vamos a tomar cuatro cristales intercalado por tres mozasillas bien ahora entrando por la mozasilla entrando del lado contrario por la mozasilla del número 11 vamos a apretar recuerden repasarlo vamos a hablar y me voy a detener en la mosasilla me voy a detener en la mosasilla que está en el centro en esta o sea la que dentro esta ¿Eso? ¿Eso voy a detener así. vamos nuestra secuencia será vamos a trabajar con la mozacilla de fuera, estas son las que quedan afuera y estas son las que queda adentro. Vamos a trabajar con esas dos mozacillas. Entonces, vamos a empezar con esta, con la que está adentro. Y vamos a tomar la misma secuencia, un cristal, mozacilla, cristal, y el cristal, aquí está como pueden ver y lo sale de este lado entro hacia la moza ya formamos prácticamente una L y si lo ponemos así, formamos una L. bien vamos a recoger este cristal y esta moza y como les comentaba vamos a trabajar con esta moza que está afuera ¿la pueden ver? aquí bien tomamos la misma secuencia cristal moza silla, cristal silla la misma secuencia entramos del lado contrario sale mi hilo, de este lado, okay. bien, ahora, entramos y nos quedamos en esta, vamos a trabajar en la moza que está dentro. Recuerden de repasarlo, de seguir los pasos y de seguir viendo nuestro video hasta el final. Bien. La misma secuencia. nos colocamos en la moza que está afuera miren, si pueden ver, miren. miren vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan ver miren ya lo que nos falta miren. vamos a ponerlo aquí para que lo puedan ver ¿Sí? es muy fácil de hacer Entonces nos quedamos en la mozasilla que está fuera. Tomamos la misma sequencia, cristales, mozasilla, cristales, mozasilla y cristales. Entramos en esto. La... ahora nos vamos a dirigir cada que está dentro Así. y aquí vamos a hacer nuestra última secuencia en esta moza silla que está justamente fuera ahora vamos a apretar un poquito de atención aquí ya finalizamos vamos a finalizar para cerrar miren vamos a dar nuestro hilo que está por aquí abajo para que no se dónde está. ahora miren queda así por favor, que no se confundan. Estos, estos dos cristales tienen que quedar de frente. Por ejemplo, estos dos que están aquí, tienen que quedar de frente. Justamente también las mozasillas tienen que quedar de frente cuando ustedes vayan a terminar. Miren aquí donde están Ahora recuerden que yo no he repasado, pero ustedes sí tienen que repasar. Ahora yo voy a cortar ese exceso de hilo que está aquí. Para que ustedes no se confundan. y vamos a tomar un cristal miren aquí donde está vamos a entrar en esta moza silla ¿sí, eh? como pueden ver, miren aquí donde está ahora vamos a tomar un cristal una moza y un cristal un cristal así tomaremos otra moza silla y un cristal así de conforme vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver por donde tienen que entrar y vamos a entrar por, estas mosas, por esta moza silla que está aquí y entramos al cristal mozasilla y salimos de esta forma, ¿Ven? aquí están los picos que hemos hecho anteriormente, ahora esto lo vamos a repasar vamos a entrar al cristal de esta forma. Y vamos a tomar cinco mozasillas de la número 11. Tomamos nuestra gota de esta forma. Tomando tres mozasillas entrando y no paramos en la moza, en una de las mozasillas así. vamos a hablar y vemos que y vamos a ver que nuestro hilo sale de este lado el hilo inicial por donde entramos aquí estamos entonces vamos a tomar cuatro sillas vamos a entrar otra vez hacia el cristal y no tiene que quedar algo así bien recuerden que esto tienen que repasarlo ahora yo voy a recorrer los cristales y las mozasillas que hemos puesto anteriormente y nos vamos a dirigir hacia la parte de arriba de uno de los picos. Por ejemplo, mi bote está aquí, yo me voy a dirigir a esa parte que está aquí. Recuerden entrar por las mozasillas, los cristales. y ocultar su hilo para que tenga una buena una bonita terminación voy a tomar cinco y voy a abrazar mi cristal de esta forma así y esto vamos a repasar esas cinco mozas que hemos puesto chicas y chicos yo espero que este vídeo les haya gustado que nos regalen un like que activen la campanita de notificación que se suscriban a nuestro, a nuestro canal y compartan nuestros vídeos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y compartan nuestros videos, porque así nuestro canal sigue creciendo Bien a esto ya terminado vamos a hacerle un pequeño nudito aquí en esta parte también pueden recorrer dos mozaquillas más y hacer otro pequeño nudito en el otro extremo también pueden pasar hacia el otro lado y terminar de asegurar su trabajo bien, de esta forma bueno chicas y chicos nos vemos hasta otra entrega de Rincón de Rosy que les queda a todas y a todos gracias por estar ahí recuerden que no pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy aquí estoy terminando de colocar nuestro enganche y eso es un regalito muy práctico, ahora se acerca la fecha de San Valentín, podemos regalar, miren, lo podemos hacer con nuestras propias manos y hacer este y regalar este hermoso detalle, miren qué bonito. bueno chicas y chicos, se lo quieren?